Con la, con la mesa de los clínicos, eh, seguramente luego podéis preguntar vuestras dudas o las cuestiones que queráis plantearles tanto a ellos tres, que ahora les voy a presentar, como a las otras dos ponentes que van a estar ya online, porque no han podido estar de manera presencial. Eh, a mi derecha tenemos al doctor Antonio Riera Mestre, jefe de la sección de Medicina Interna y coordinador de la unidad de HHT del Hospital Universitario de, de Belvich en Barcelona. Su ponencia se titula Medicina Translacional en la HHC. Muy bien, muchas gracias. Y en primer lugar, felicidades por el éxito de esta reunión. No es fácil organizarlo tan bien y con tanta gente, la verdad es que es, es un verdadero placer estar aquí. Y en segundo lugar, agradecer la amable invitación para los clínicos que nos dedicamos a... Las enfermedades minoritarias es un compromiso también de la mano de las asociaciones de pacientes y en este sentido siempre nos hemos sentido también uh, de la mano de la asociación THH España, con lo cual es un verdadero placer estar aquí y, y dar sentido un poquitín a todo lo que hacemos en nuestro día a día. Yo me había preparado una charla más larga, pero la haré un poquitín más resumida y, y espero que que os sea de interés y bien explicar un poquitín lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque estamos satisfechos y estamos satisfechos porque parece que los pacientes lo están y, y cada año la, la unidad va creciendo y con lo cual era compartir un poquitín uh, todo esto. No voy a hablar de la enfermedad. Ustedes la conocen mejor que yo uh, porque la padecen cada día, la conocen directamente en vosotros mismos o en los familiares la genética no, no diremos nada más, los conocéis bien los dos principales subtipos, aunque sea una enfermedad genética, se puede diagnosticar también por los criterios de Curaçao, aunque se recomienda evidentemente pues, hacer siempre el estudio genético por el interés que tiene en el estudio de cosegregación de familiares. Es una enfermedad, ya lo sabéis, edad dependiente y que normalmente aparece a partir de los 15 años y va desarrollándose un poquitín hasta una meseta donde parece que ya no evoluciona más, sino no empeora más. Y, y se queda ahí y los síntomas pueden persistir. La telangiectasia es la lesión estrella de, de la enfermedad. Nosotros nos gusta hablar de afectación microvascular y macrovascular. La microvascular sería la telangiectasia, una enfermedad que, es, que puede estar en cualquier, en cualquier parte del cuerpo, aunque sí que tiene una selección caprichosa para determinados sitios, que es una forma también curiosa y que da un punto también de investigación. Esta, en lugar de ser unos un lecho donde el capilar pequeñito arterial y venoso se juntan, esto está desestructurado, depende más de un vaso arterial que bombea más, en la epidermis no pasa nada porque tenemos la protección de la piel, cuando estamos en mucosas como la nasal o la gastrointestinal, no tenemos esta protección, queda más expuesta la trajectasia y se puede romper y sangrar, ya lo conocéis, y como viene de un flujo arterial, son sangrados importantes y difíciles de controlar. Las trajectasias... ¿no? Típicamente en las partes sacras, sobre todo en el provejo de los dedos, y si las presionamos ligeramente con un, con un porta, se puede ver incluso como láten, porque provienen de un vaso arterial. También en partes sacras como en los labios, en, en la punta de la lengua, en la nariz, no os voy a contar nada, el principal síntoma y el más molesto, afectación hepática también, sobre todo en el subtipo de HHT2. Y a la afectación pulmonar, sobre todo en su tipo H7-1. Es una enfermedad sistémica con eh, diferentes formas de presentación, pero la más característica y la, más, eh, la que limita más la calidad de vida es la sin ningún lugar a duda. Y como buena enfermedad sistémica, al igual que otras enfermedades minoritarias, requiere de un abordaje interprofesional. A mí me gusta hablar de interprofesional porque va más allá del multidisciplinar, es decir, ya no solo hablamos de, diferentes, de médicos de diferentes especialidades, sino de todos los profesionales de la salud necesarios para atender las necesidades de los pacientes con enfermedades minoritarias. Y aquí, como bien ha dicho Patro antes, eh, el asesor genético, el genetista, debe ser una pieza fundamental. Y en España somos el único país europeo donde este, esta especialidad no está acreditada. Y en este sentido, sí que aprovechar foros como este, donde están las asociaciones de pacientes, que vais también de la mano de FEDER, para que sea un altavoz para reclamar esta acreditación en España, que es una cosa necesaria incluso cuando tú vas a acreditarte a nivel europeo. Pero también el psicólogo clínico, el fisioterapeuta, eh, el, el gestor de casos, la enfermera clínica, todo esto son profesionales de la salud, no médicos, que también deben formar parte de estas unidades interprofesionales y también ir de la mano de la investigación básica, que puede ser en tu propio instituto de investigación o en colaboración con alguna investigación que esté uh, más lejano. Nosotros es lo que intentamos hacer en Bellviche, Ahora Hace poco hizo 10 años de que oficializamos uh, la unidad. Llevamos más años trabajando, pero de forma oficial desde uh, el 15 de septiembre del 2011. Me acuerdo especialmente porque es el día del aniversario de mi mujer, con lo cual siempre celebramos ambas cosas juntos. Um, desde el inicio y desde muy el inicio, Uh, hemos tenido relación con la Asociación HHT España y siempre tengo esta diapositiva y siempre la muestro porque eh, el entonces su presidente Ángel Relancio nos dio un empuje muy importante uh, al arrancar la unidad, darla a conocer y yo creo que muchos de vosotros que, que sois pacientes de la unidad llegasteis vía uh, la asociación y gracias al, al papel de Ángel Relancio que le mando un abrazo allí donde esté. Y gracias a esto, pues llevamos, actualmente estamos uh, atendiendo 450 pacientes en, en la unidad. Brevemente, y también para hablar un poquitín del hospital, esta unidad, al igual que otras unidades interprofesionales, formamos parte del grupo de enfermedades minoritarias del hospital, que en realidad son unos cinco años, que lo que buscamos era dar más alta voz a, a lo que hacíamos. Y como bloque, como grupo de enfermedades minoritarias del hospital, estamos atendiendo más de 200 enfermedades minoritarias, lo que implica más de 3.000 pacientes con enfermedades minoritarias. Um, tenemos un equipo de genética ya al completo y con asesoras genéticas que nos ha dado un, un gran empuje y un, un gran valor añadido a todo lo que hacemos. Um, realizamos también investigación con el Instituto de Investigación nuestro de y realizamos una medicina puramente traslacional que os lo explicaré. Damos también docencia y permitimos que residentes de toda España vengan a rotar en, en las diferentes unidades del, del grupo mantenemos relación con, con las asociaciones de pacientes y sobre todo con, con FEDER también como, como grupo en todas las unidades que formamos parte y esto nos da una mayor difusión. hacemos unas jornadas que tenemos las siguientes ahora en octubre de este año, el año pasado no lo hicimos debido a, a los problemas de la pandemia. Eh, so, estamos convencidos desde la unidad en hacer una medicina traslacional donde ponemos el foco en el paciente y de la consulta del paciente nos hacemos preguntas clínicas que trasladamos al laboratorio y intentamos tras, retornar esta información al paciente de una forma directa, de una forma uh, clara y siempre en, en este sentido. Esta es nuestra forma de, de trabajar y lo que intentamos es que la investigación vaya de la mano del clínico o el clínico de la investigación, como ustedes quieran, pero sobre todo que no haya un gap, que no haya una brecha entre lo que se investiga y el retorno directamente en el paciente. Es decir, lo, lo que hacemos es surgir primeramente la cuestión que vamos a investigar del paciente la investigamos y la retornamos. Así hicimos investigación uh, clínica y, y vamos haciendo trabajos también donde uh, suponemos que pues, diferencias entre, entre el género en la afectación de los pacientes y, y, y demostramos y objetivamos que las mujeres tienen una afectación cuando la tienen. La afectación hepática es uh, más grave que en los hombres y por primera vez lo separamos tanto en el subtipo HHT1 como HHT2. La afectación hepática, estamos muy preocupados, hacemos un estudio muy detallado de la afectación hepática, porque depende del tipo de um, malformación vascular que tenga el hígado hacemos un tipo de seguimiento u otro, lo hacemos personalizado. Y este es un caso de una paciente, que es la segunda paciente que hemos trasplantado en, en, en la unidad, que la conocemos en, en 2013 y hizo una evolución muy rápida, un dolor en hipocondrio derecho, aquí debajo de las costillas y que evolucionó uh, de una forma muy rápida hacia una complicación de la vía biliar, se tuvo que trasplantar, eh, un trasplante que fue difícil, que se tuvo que retransplantar en emergencia cero en toda España, el primer hígado que salió en toda España vino para, para ella y, uh, pues bueno, incluso esto es de, de tres años, pero que ahora hace poco nos vamos viendo todavía en diferentes foros, esto es una maratón de TV3, que no sé si lo visteis, es que se dedicó a las enfermedades minoritarias, y nos invitaron a los dos a hablar. esta es la furgoneta donde su marido dormía las noches que estuvo uh, ingresada en el hospital. Y Me hizo mucha ilusión que nos llevara. Entramos dentro mi familia y la suya y nos fuimos a tomar un helado todos juntos. Um, a raíz de esto, estoy preocupado por la afectación hepática. Hemos hecho una revisión sistemática de la afectación hepática junto con el Hospital Clinic, Espero pronto poderos enseñar. La afectación gastrointestinal, al igual que la nasal, cómo están las mucosas... El sangrado también es de difícil manejo, de difícil diagnóstico. Así, pues um, um, quisimos estudiarlo y analizarlo y uh, vimos que la edad, el tabaco, uh, las variantes patogénicas, las mutaciones en, en el gen de endoglina o tener más anemia eran un factor de riesgo para estar más alerta para la afectación intestinal, intestinal, Perdón, y uh, vimos también que las tarjetas es más grandes ponían de una forma más grave al, al paciente. Um, tenemos mucho interés, y también es un compromiso, uh, el registro en enfermedades minoritarias para compartir, incluir pacientes de diferentes uh, unidades y tal es así que desde el grupo de enfermedades minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna y gracias a la empresa de estudios genéticos de de a Coruña, Health in Code, pues desarrollamos el registro RITA que empezó en junio de 2016 y que actualmente tiene casi 400 pacientes, Hemos, es un registro online con acceso individual por diferentes investigadores de toda España, que cuando vayáis a las unidades también podéis eh, insistir en, en, en que entre los datos vuestros, hay que hacer un, un consentimiento informado y ya está, para que entre los datos vuestros. Y así tenemos una visión de la afectación de la enfermedad en toda España. Eso nos ha permitido hacer diferentes publicaciones, incluso una que es con la, la serie más larga de afectación con estudio genético en, en España y también pues, promovidos y preocupados por la afectación COVID, donde también sabéis que hay una alteración también en los vasos a nivel pulmonar. Pues esto nos dio que pensar si podíamos utilizar la plataforma del registro RITA para mirar qué pasaba y dar una, una respuesta que muchos pacientes nos preguntaban, oye, ¿qué pasa con nosotros? Si lo tenemos, ¿qué nos va a pasar? Si las vacunas si esto". y esto. entonces, en, muy reciente, en la primera ola, um, ya conseguimos juntar Gracias a, a todos los miembros del registro RITA que, que participaron, 1.177 pacientes con HHT. Los podemos preguntar qué había pasado con estos pacientes. Solo uno uh, ingresó, era una mujer de 74 años, y qué pudo ser dada de alta. Y con esto pues damos una información muy valiosa en la afectación en un momento de, de pandemia. Y esto es lo que intentamos hacer... ¿Muy um... bien tiempo? Sí, tranquilo. Y eso es lo que intentamos hacer uh, desde la unidad, donde vamos de la mano con uh, investigadores de investigación básica, del Instituto de Investigación uh, nuestro, del, del IDIBEL, y tenemos una comunicación muy fluida. Y este es uh, Pau Sardá, que es una, una excelente persona y un gran médico, becado por el hospital, y es que nos hace el punto de enlace, porque el vocabulario entre clínicos y básicos no siempre es uh, fluido a veces no sabemos transportar una idea de la otra y él es un internista que trabaja en el laboratorio pero que también ve pacientes y es una persona híbrida que nos da mucho juego a traducir eh, lo que queremos investigar. Y gracias a esto pues hemos ido teniendo fondos competitivos para, para investigar. Ellos eh, encadenados para estudiar nuevas vías de señalización en la HHT, intentando buscar nuevas dianas terapéuticas y nueva explicación fisiopatológica a lo que pasa con la enfermedad. Y tanto es así que hemos estudiado pues, qué pasa en las telangiectasias con biopsias de telangiectasias de unos poquitos pacientes, eh, tanto eh, de HHT1 como de HHT2. Y hemos visto que hay una vía que está más activada y con lo cual se eh, puede investigar, que de hecho estamos en ello, con unos fármacos para mirar de inhibir eh, esta vía y estamos ahora pendientes de comparar diferentes estrategias para eh, formalizar un ensayo clínico. También lo, lo miramos, esto incluso fue antes, con uh, la HHT2 y vimos que también estaba hiperactivada esta vía y que uh, estos fármacos son inmunosupresores, no son ninguna uh, cosa menor, pero son unos fármacos muy antiguos, muy conocidos, muy buen tolerados. Y este sería el, el, el sirolimus y lo queremos seguir analizando. Y en el sentido de uh, ensayos clínicos, pues también tenemos la suerte de... De ser uno de los pocos centros a nivel mundial que vamos a participar en una nueva molécula, que, se, que el ensayo va a empezar a, ahora mismo, que es con inhibidor la AKT, que es un, un intermediario de la vía que está alterada en los pacientes con HHT, que es vía oral y que tenemos ganas de ver cómo va Es un estudio piloto con poquitos pacientes, somos pocos los centros que participaremos, se testarán diferentes dosis de, de este fármaco y espero pues, pues que vaya bien y poder explicar con los resultados y que tenga una buena seguridad este fármaco. Y también en esta línea, pues, pues uh, la verdad es que lo más satisfactorio de ellos es cuando puedes hacer trabajos colaborativos. Y en este sentido, pues uh, Alfredo Martínez de, de La Rioja se puso en contacto con nosotros. Él es un experto en una molécula que podría decir que casi no conocíamos. Y, y nos conoció a través de, de foros de investigación y me dijo, Oye, Tony, ¿por qué no miramos esto en la HHT? O, ¿O qué os parece estudiarlo? Lo analizamos dentro de la unidad. Vimos que podía tener un cierto sentido mirar esta molécula, que es una molécula, es un péptido vasoactivo, es la adrenomedulina, que se libera por las células endoteliales y que tiene dos funciones. Una ¿no? que es estabilizar el, el, el endotelio y otra es que la vasodilatación. Y nos pareció que podía tener algún partido. No nos quedaba claro si era causa o consecuencia en la formación de las malformaciones uh, vasculares. Y lo quisimos mirar y comparamos pacientes con HHT de nuestra unidad con pacientes que tenía él del banco de sangre, uh, que tenían las muestras ya recogidas, y miramos los niveles de adrenomedulina en sangre. De biopsis uh, de anagictasias lo quisimos ver también y aprovechamos muestras de pacientes intervenidos por melanoma de la parte sana de piel que tenían y vimos la adrenomedulina cómo estaba a nivel de químico y vimos que estaba también más activada y con lo cual podemos objetivar por primera vez que esta molécula está más elevada en los pacientes con HHT y ahora estamos uh, con el modelo uh, animal, con un ratón, mirando qué es lo que sucede exactamente uh, con esta uh, molécula y lo queremos estudiar y analizar. Pero sin ningún ninguna duda de todo esto, además del beneficio uh, que te transmiten los pacientes o la satisfacción que tienes al, al, al, al ver que la unidad va creciendo en cuanto a pacientes, también es ver que gente joven se va sumando en la investigación y son gente joven que no solo vienen para investigar, sino que son los médicos propios de la unidad que también va creciendo y que van haciendo sus tesis doctorales en esto. En 2020 fue el doctor Mora eh, la primera tesis de la unidad, hace poquitos días que vino uh, el señor Rostor Caberolo en representación de la asociación uh, THH España también en la Universidad de Barcelona, donde se hizo la segunda tesis y actualmente tenemos cuatro tesis más en marcha. La siguiente está planificada para presentarla en mayo y esto la verdad es una, es una satisfacción porque tan importante es ver a los pacientes como darles nueva información y como involucrarte en mirar de mejorar la atención a, a los pacientes con, con HHT. Y yo um, nada más agradecer a la asociación Uh, siempre ir de la mano y espero que el camino sea muy largo y que podamos aportar nuestro granito de arena uh, en beneficio de los pacientes. Vamos a continuar con el doctor José Luis Partía de la Peña, eh, José Luis es director de la Unidad de Enfermedades Sistémicas Autoinmunes y Minoritarias del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Cajal en Madrid. Muchos de vosotros le conocéis también, igual que. Mí. Su ponencia se titula La Medicina Interna y la HHT desde el laboratorio al paciente y del paciente al laboratorio. Gracias. Buenos días. Eh, estoy muy agradecido de acudir por casi eh, quinta vez a esta reunión eh, de HHT y, y estoy muy, muy contento de haber podido durante estos últimos años colaborar con la asociación. Entonces, en esta ocasión se, se me, se me volvió a invitar, aunque yo no me encontraba en mis mejores condiciones físicas, eh, pero no podía renunciar a estar hoy aquí. Entonces, bueno, he venido para hablar eh, de mi libro, ¿no? de un proyecto de investigación que hemos empezado a desarrollar en, en nuestro, en nuestro eh, servicio de medicina interna y para eso también me he traído un, un residente Avezado que probablemente sea mi sucesor en, en la futura unidad. Eh, entonces, yo he venido a hablar un poco de filosofía, porque la parte de, de investigación se la ha dejado ¿no? al doctor Wilkeri, que me sucede en la exposición. Bueno, cuando me preguntó eh, Martín cómo iba a titular mi ponencia, pues al principio le dije que del laboratorio al paciente, y luego, bueno, eh, lo pensé, pensé un poco más, digo, no, pues del paciente al laboratorio. Como no me aclaraba, digo, bueno, pues del laboratorio al paciente y del paciente al laboratorio. De hecho, es una vía circular eh, que habían explicado Tony, que es la, la medicina transnacional. ¿no? Entonces, bueno, empezaría contando una anécdota, detrás de muy breve, que eh, cuenta que un periodista preguntó al doctor Gregorio Marañón eh, a mediados del siglo pasado, eh, que a su juicio pues, había sido el mayor avance tecnológico de la medicina de su tiempo. Entonces, doctor eh, Marañón permaneció un rato pensando y, y finalmente contestó, ¿no? y ¿no sabéis lo que contestó? Pues, podía haber contestado que la, el descubrimiento de la doble hélice de ADN, podía haber contestado que los rayos X eh, eh, adaptados a la estudio de los pacientes para ver por dentro de los pacientes, pero, mm, posiblemente contestó que mayor avance a su juicio había sido la silla. Y es importante, porque en esa silla que se sienta el paciente, se se produce la relación médico-enfermo. Y esa silla eh, no hay que minusvalorarla, porque ahí es donde eh, escuchamos al paciente. Le preguntamos, le podemos escuchar, le preguntamos, le a escuchar. Y creamos un, un ambiente en el que se produce a sí mismo una, un feeling entre el paciente y el médico, una exploración física que tiene lugar a continuación, y se establece la, la primera relación médico-paciente. Es una relación muy importante. Aquí tenéis una fotografía del, del doctor Marañón, que bueno, permanece en un lado de la mesa su, su tendencia es dejar a los, a los alumnos o a los pupilos eh, detrás de la mesa y les va acercando al paciente poco a poco en este, en este depósito. Entonces, eh, no hay que menospreciar el, el poder de la silla. Muchos médicos en la actualidad escuchan más a las máquinas que a la silla o que al paciente. Y no es eh, del todo extraño que aparezcan en la consulta con varias escanes, eh, resonancias y un montón de pruebas diagnósticas, pero sin un, sin un diagnóstico. Y es porque eh, algunos médicos no, no, se, no usan la silla eh, de forma eh, adecuada. Entonces, bueno, pues eh, el doctor Maradón dejó, este, dejó esta perra. que no se sé sabe si es un mito o es leyenda, porque no lo he visto publicado en ninguna revista de su tiempo donde se haya que verdaderamente contestó esto. Entonces, yo en mi carrera profesional, que ya va a cumplir casi los 40 años, he pasado por la época de la silla y ahora tengo que pasar por otra época diferente en la que hay muchas más sillas. Entonces, lo que quería decir es que la silla del doctor Marañón, realmente, es como el monolito de 2001, o sea del Espacio de la Cruz Central, ese monolito que crea un antes y un después, desde el mono hasta la inteligencia humana. Elevó la silla a su máximo, a su máximo, eh, al máximo. ¿no? Y entonces, los clínicos que hacíamos medicina hace 30 años, pues mmm, empezamos a usar mucho más la silla que las máquinas. Y luego, posteriormente, hemos tenido oportunidad de usar la silla y las máquinas, pero la silla siempre. <tose> ¿Qué pasa con la silla? Bueno, pues en la silla, como os digo, eh, tiene lugar esta relación entre el médico y, y el paciente. Eh, pero al principio de, de mi carrera profesional, la relación médico-paciente era paternalista, en el sentido de que el paciente no participaba casi en en su proceso diagnóstico y terapéutico. El, el paciente era, era muy pasivo, admitía lo que el gran clínico le decía y no, y no era participativo. Y esa medicina fue cambiando, fue cambiando paulatinamente. El paciente pues, se fue empoderando y en el caso de las enfermedades raras se fue asociando y el paciente quería saber que el clínico que tenía delante era un clínico que conocía su enfermedad y que era un clínico eh, de respeto para él, en el sentido de que podía... A afrontar esos problemas. De tal manera que la silla del médico y la silla del paciente eran sillas que estaban a la, misma, a la misma par. Y esto fue evolucionando de una medicina paternalista a la medicina actual. Pero hay muchas más sillas. No solamente está la silla del clínico y la silla de, del médico. Está, por ejemplo, una silla que conocéis mucho, que es la silla de, de la doctora Sol. Yo creo que algunos habéis estado en ese sillón de, de la doctora Sol Tumbados y se bueno, ha tenido el, el placer eh, de ser tratados por ella. Y no solamente eh, el sillón de la doctora Sol, sino también la silla en la que se sientan los diferentes eh, investigadores básicos que, que tienen relación ahora, en este caso, con la enfermedad. Pero otros investigadores básicos que tienen relación con otras enfermedades. Entonces, esto es lo único que viene a decir eh, que que es la medicina transnacional, que ya lo ha adelantado Toni, ¿no? pues es tratar de conectar la investigación básica con la práctica asistencial. Y que este camino eh, acorta la distancia entre la, lo experimental y lo aplicado. Y que tiene una ruta circular. Va del laboratorio al paciente e inmediatamente otra vez de nuevo al laboratorio. Es un camino de ida y vuelta y las preguntas que se hacen a la cabecera del enfermo deben de ser trasladadas inmediatamente al laboratorio. De la manera que hoy en día la medicina transnacional es la continuidad de la medicina, basada en las evidencias, pero tiene que integrar la genómica, la proteómica, la farmacología, los biomarcadores tecnologías clínicas, todo esto para ampliar el conocimiento de las enfermedades humanas y llegar a un tratamiento y a una prevención. Claro, un médico de la antigua usanza o un clínico de la época de Marañón o ¿no? de mi primera época, pues es imposible que pueda integrar ni hoy, hoy en día todas estas eh, profesiones o todas estas actividades. La genómica, eh, la proteómica, todo esto es muy difícil. Entonces, ahora mismo está en una transformación de la medicina interna en concreto hasta crear esos servicios que integran una serie de, de profesionales que hacen una multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, de tal forma que estos estudios eh, se hacen de forma interdisciplinar. Eh, hay un puente de plata que une la investigación biomédica con la investigación eh, básica, se interconezan diferentes disciplinas solo con un mismo propósito, el investigador básico y el clínico se dan la mano de forma estrecha e incluso después participan tanto pacientes como industria farmacéutica como otras profesiones eh, de tal forma que todos enlazados la unión hace, hace fuerza. Y ya con esto quería terminar simplemente pues, mh, haciéndome la ilusión de que el doctor Marañón todavía viviría hoy, hoy en día y se haría, eh, se haría la misma pregunta que le hicieron hace 100 años. Si hoy de nuevo le preguntaran a Marañón cuál es el avance tecnológico más relevante a comienzos del siglo XXI, yo creo, aunque no estoy seguro del todo, que aparte de la silla, él contestaría después de unos instantes que sería la mesa. Y sería esa mesa en la que se sientan todos los participantes de la actual medicina transnacional, tanto investigadores básicos como clínicos, como eh, farmacéuticos, como pacientes, como un tipo de todos los profesionales que hacen hoy en día posible que la medicina pase directamente del laboratorio al paciente y la medicina pase el paciente al laboratorio. Y solamente esta filosofía es lo que quería expresar, porque quería dar paso, he hecho de como de telonero a mi, a mi compañero, el doctor eh, Adrián, que os va a presentar el proyecto de, de investigación, que gracias a una beca de la SEMI, pues tenemos oportunidad de llevar a cabo. Gracias. Bien, el de Año, en Medicina Interna, en el Hospital Universitario de La Mancaja. Y su ponencia se titula Unidades de Medicina Interna, Ejemplo de Coordinación entre la Práctica Clínica y la Investigación. Muchas Hola, buenos días. Bueno, eh, primero agradecer por la invitación, Martín, y a todos ustedes por la escucharon aquí. Y que bueno felicitarles por el apoyo y la acogida en este congreso. También agradecer a José Luis por recomendarme y eh, mostrarme como eh, un representante eh, con él. Eh, yo soy Adrián Viteri, soy residente de quinto año del Hospital Ramón y Cajal, y vengo a presentarles un poco lo que estamos haciendo en la unidad y mostrarles un ejemplo de cómo la investigación y en mi caso el desarrollo de la tesis puede ayudar también a, al apoyo tanto en la clínica, con el desarrollo del futuro de, de tanto las enfermedades minoritarias y en este caso del, del reto Entonces, bueno, eh, en este caso, este es el grupo un poco que conforma la, el servicio de enfermedades multisistémicas del Hospital Ramón y Cajal. Eh, lo que quería mostrar que está conformado tanto por médicos clínicos que tienen su consulta, tienen planta, eh, como eh, gente más dedicada a la investigación, ingenieros y asimismo residentes que nos estamos formando y eh, que estamos tratando de desarrollar, desarrollarnos como profesionales. Eh, a, a su izquierda están las líneas de investigación que estamos trabajando ahora mismo en el hospital y bueno como pueden ver una de ellas eh, son la osteoartrosis hereditaria, de hereditaria y en lo cual se basa un poco mi tesis doctoral. Los objetivos que tenemos un poco eh, con la tesis es unificar y lograr un seguimiento de calidad a todos los pacientes que llevan a la unidad para optimizar tanto en pruebas diagnósticas, optimizar tratamientos, eh, unificarlos, prevenir pre pre complicaciones a futuro a las, y asimismo avanzar el conocimiento de la enfermedad. Para esto... Eh, es importante la elaboración efectivamente de estudios de investig investigación que promuevan que las visitas a los pacientes en, el, en las unidades sea algo continuo, eh, tenga un seguimiento estrecho tanto por los investigadores como por los médicos y, en, y por lo tanto que los médicos y los investigadores puedan comunicarse entre ellos para ver cuáles son los intereses mutuos para el desarrollo y el avance de la enfermedad. Por lo tanto, se necesita una participación activa, tanto como los investigadores y los médicos, para el seguimiento de estos pacientes. Y también cabe recalcar que muchas veces el médico y el investigador son la misma persona. Bueno, como les comentaba, el, el, la tesis que yo estoy realizando está mirada en un proyecto que fue una beca de la Sociedad de Medicina Interna que titula, busca la asociación entre genotipo-fenotipo de los genes ng y acvrl 1 en la respuesta inflamatoria endotenial en la, en la transcriptase hemorrágica hereditaria. Es una beca financiada por la sociedad semi femi en 2019 y el investigador el principal es el doctor José Luis Patieri. Yo estoy como co-investigador ayudándole a, a que todo vaya a adelante Y bueno, efectivamente estoy relacionado a la tesis basada en este proyecto. Lo que buscamos un poco es el analizar los patrones inflamatorios o buscan mediadores inflamatorios en sangre y también marcadores de disfunción endotelial en una fase cero que el paciente esté estable y ver si esos marcadores en ese momento podrían en el transcurso de aproximadamente un año, eh, predecir eventos, complicaciones, empeoramiento clínico del paciente y así poder un poco guiar tanto en pruebas diagnósticas, tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes y ver si el, la expresión genética, tanto o las mutaciones a nivel del, del GNNG y hacer el vr, podrían variar en la expresión de estas moléculas. Por lo tanto, lo que quisiéramos es comparar la evolución clínica de los pacientes con HHT según los niveles de estos biomarcadores circulantes. El inicio del proyecto empezó en noviembre del 2019. Es un estudio prospectivo observacional, como ya les he contado, un año de seguimiento y consiste básicamente en una visita basal donde se rellenan unas preguntas para eh, catalogar clínicamente al paciente. Una analítica donde encontramos, dos, buscamos los marcadores inflamatorios eh, para recabar si ha habido algún cambio clínico en los pacientes. Eso sin cambiar el seguimiento clínico que se hace al paciente por motivos si necesita una revisión antes. Se la hace sin ningún cambio. Eh, bueno, la organización, cómo se organizado un poco el proyecto. Entonces, primeramente, para empezar con esta beca tuvimos que crear una agenda específica para empezar a organizar a los pacientes, porque es verdad que muchos de ellos se veían por algunos adjuntos independientemente los días. No estaba muy claro, por lo cual se creó una agenda específica para que pudieran asistir a estos pacientes. Se actualizaron todas las pruebas desde el primer día, se realizaron de nuevo los pacientes, se estaban pruebas de eh, que tal vez estaban un poco en el aire, y se empezó de nuevo el seguimiento clínico. Se firmaron los consentimientos informados, tanto para el proyecto como para el RITA, para incluirlo lo, lo, en el proyecto que, bueno, que dijo el doctor Tony Rivera antes. Eh, se hacen el mismo día la extracción de la analítica y la consulta, y se realiza la, la primera llamada para completar información recabada en, en la historia clínica. Y luego se hace un seguimiento clínico y de investigación más o menos en el año de seguimiento. ¿En qué vamos? Bueno, en el 2019 se hizo el planteamiento del estudio, ya se inició el, el proyecto en el, en el 2020, se han empezado ya a recoger los pacientes, y estamos ya con algunos pacientes en la fase de seguimiento de un año. Es verdad que, en, lo, en un momento con la pandemia se ha retrasado, se recogió, se atrasó un poco la recogida de los primeros pacientes, pero bueno, ahora se ha empezado a canalizar bastante. Ahora mismo, aquí he puesto 50 pacientes, ¿verdad? Que se han recogido un poco más, estamos ya cerca de los 70, y lo que queremos llegar al final es una, un seguimiento de unos 100 pacientes, reclutar para estar conformes con los estudios y, y tener buenos y fuertes resultados. Y luego ya elaboraremos el informe, se hará una publicación de la beca y además se podrán, crear, eh, se podrán sacar publicaciones a base de la tesis y de la beca. ¿Qué hemos encontrado un poco hasta ahora? Los 50 pacientes que ya han estado en la, en la primera visita se han hecho un primer corte transversal con solo eh, datos eh, clínicos bueno lo que hemos eh, con esto hemos podido sacar características demográficas un poco la historia familiar de los pacientes las características genéticas de los pacientes que tenemos eh, la sintomatología eh, la prevalencia de por ejemplo de epistaxis telangiectasias déficit de hierro malformaciones pulmonares en estos pacientes entonces ya tenemos más o menos bastante descrita la población. Claro que la N todavía nos queda casi el doble de, de pacientes de edad. Eh, aquí, bueno, para recalcar, podemos ver la edad que más o menos ronda los 50 años. Eh, está bastante bien repartida, la mayoría son mujeres en este momento. De consumo de alcohol, es verdad que parece que hay mucha gente que consume alcohol, pero la cantidad es bastante baja. O sea, la, las unidades semanales son bajas, entonces pues no se preocupen por ese nivel. <ríe> eh, muchos, muchos de los pacientes que han estado reclutados tienen algún familiar eh, relacionado que, a, que tiene a, eh, RENDU. Sin embargo, hay algunos que es verdad que al tratar de animarles a venir a las consultas, cuesta mucho, hay algunas ramas que no quieren venir. Bueno, eso decirles ya un poco a ustedes, bueno, luego les contaré un poco más de eso. Eh, y bueno es verdad que algunos eh, algunos genes todavía no han estado no están definidos estamos tratando de sacar algunos proyectos para financiarnos